Amor, porque aún espero tu regreso Este sentimiento hecho canción para ti Porque te amo mi amor Te amo LFG Producciones Internacional Junto a Phantom Records A Esta nostalgia que siento por ti Ven y dile Que tú vuelves Y nunca te irás Paso la noche soñando Que tú vuelves Me despierto Y tú no estás Llamando, regresa pronto, no me dejes mi amor. Ya que siento por ti ven y dile que tú vuelves y nunca te irás. Todos los medios de comunicación Radio, prensa y televisión Oye Pablo Kinga